¡Hey mi gente! ¿Qué más? Les hablo su como Macofit. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y sin darle mucha larga, ya que sé que muchos como yo morimos por el queso y que obviamente no queremos dejarlo en nuestra dieta, les voy a enseñar cuáles sí pueden incluir en sus dietas y cuáles no deberían. No es que no puedan, sino que no deberían. Entonces, acompáñenme. Primero comencemos por lo más importante. ¿Cuáles son esos quesos que uno dice, bueno... Es un poquito, no importa, pero ese poquito tal vez puede ser muy pero muy calórico Entonces vamos a ir de lo más calórico a lo más saludable que sin duda alguna vas a poder incluir en tu plan alimenticio Recuerden que hay una diversidad de quesos muy grande y esto va a variar según los países Yo les voy a mencionar, son los más comunes, así que mucha atención con esto El primero y siendo el más calórico es el queso de cabra con 452 kilocalorías por cada 100 gramos Es decir, por 100 gramos de, de queso hay 452 kilocalorías, o sea 100 gramos, créanme, no es mucho el queso de cabra es seguido por el queso parmesano con 431 kilocalorías por cada 100 gramos. Es decir, que estoy muy seguro que lo vas a pensar muchas veces cuando lo vayas a decir al mesero que te sirva más en la pasta. Porque seamos sinceros, en la pasta nunca es suficiente. Luego está el queso cheddar con 400 kilocalorías por cada 100 gramos Y para ir un poco más rápido tenemos el queso edam, el queso holandés edam con 357 kilocalorías Seguido con el queso azul con 353 kilocalorías El provolón 352, roquefort 350 Y para terminar con el grupo de los más calóricos tenemos el queso crema con 342 kilocalorías por cada 100 gramos Comenzamos a bajar en esto porque vamos a entrar en el grupo de los saludables En el grupo de los saludables tenemos de primero el queso mozzarella con 280 kilocalorías Seguido tenemos el queso feta con 264 kilocalorías Y por último, siendo el queso más pero más bajo en calorías Tenemos el queso ricota con solamente 174 kilocalorías Solamente 174, o sea, muy muy muy bajo en calorías Así que ya sabiendo sus calorías es muy importante recordarles que no importa el tipo de queso que vayan a usar en su dieta Es solamente evitar el exceso y dependiendo del tipo de queso, es más fácil llegar a ese exceso más rápido. Me tomé el tiempo de hacer este video porque muy pocos profesionales hablan sobre el queso en dieta. Por lo tanto, ellos saltan de una vez a decir, elimina el queso de por vida. Ya ustedes lo han aprendido y recuerden que lo más importante es evitar ese exceso. Y si llegaste hasta aquí, solamente te pido unos segundos para que me ayudes con tu like, suscribirte, compártelo con tus amigos. Y recuerda que nunca es tarde para comenzar. Nos vemos en la próxima.